posibilidad de prestar servicio en empresas particulares. El Ministerio Público Fiscal entiende, y espero que ustedes lo entiendan y luego esclarezca que de ninguna manera se está intentando criminalizar la protesta. Lo que se tiene que evitar es que para protestar se cometa delito. Impedir el tránsito vehicular sistemáticamente, planificadamente, con claridad en puntos determinados de la provincia, es sitiar a los demás ciudadanos. Tengo la información de hoy que gracias a Dios no hay cortes que estén impidiendo el tránsito vehicular de cualquier manera esta conferencia de prensa se justifica porque queremos dejar sentado cuál es la actitud que ha tenido con la anterioridad y que va a tener de acá el marzo el Ministerio Público Fiscal y digo que ha tenido con anterioridad porque ya actuamos en igual sentido en el corte que hubo en Albardón, donde la causa terminó hace dos semanas aproximadamente Actuamos lo mismo hace unos años en Hachal, cuando se impedía la entrada de los trabajadores a la Municipalidad de Hachal. He instruido, hemos instruido, a la policía de la provincia de San Juan para que inmediatamente de producido un corte de el impedimento de circulación de tránsito en una calle de la provincia de manera permanente, lo comunique al Ministerio Público Fiscal. Hemos incluido a los fiscales y ayudantes fiscales que inmediatamente hagan cesar los efectos del delito. Esto es, hay que, vamos a impedir que se corte totalmente la circulación de las aceras. Estamos siguiendo el ejemplo de lo que hace la provincia de Mendoza, la provincia de Jujuy, Ciudad Autónoma y muchas otras provincias del país. He incluido a la policía de la provincia. Esta mañana me he reunido con el jefe de policía y le he solicitado que le acerque al Ministerio Público Fiscal, además de la información de los cortes permanentes, la individualización de las personas con firmaciones fotografía tanto de la cámara del CISEM como de cámara que tenga la policía de la provincia le he solicitado que cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito se haga preferentemente con policía personal femenino le he solicitado que cuando se vaya a desalojar sea en presencia de fiscales y ayudantes fiscales, quienes deberán labrar un acta donde conste que la policía de la provincia está desarmada, que no hay un arma en poder de la policía, que la policía no porta ni escudo, ni bastones, ni ningún arma ni ningún elemento contundente, porque entendemos que tenemos que evitar la victimización y finalmente, si hay algún herido, tendrá que ser de la fuerza propia y no de los manifestantes. Recordamos que mañana un día especial, como decíamos, día de la memoria, verdad y justicia.